Cada uno debe estar enfocado en su propio crecimiento personal, haciendo por su lado lo que le corresponde, en el cumplimiento de sus objetivos propios, alcanzando sus metas, avanzando, en toda situación, así como eres, es como se requiere, cada vez mejorando las maneras de comportarse, cuando ocurra algo que está fuera de los planes, cualquier imprevisto, o lo que sea, la manera de reaccionar, es sin reacción, restándole importancia, retirarse y tomar conciencia de que todo está bien, más adelante, aceptar tranquilo, recuperarse y resolver con paciencia, pero sin desistir, ir lento pero seguro, al alcanzar el objetivo, quien más ayuda, es quien no molesta, renuncia a esas personas que incomodan el progreso, uno solo puede resolver, de manera excepcional, con orden, la hipocresía es buena para tratar a alguien, cuando está contribuyendo a nuestra causa, también es necesario, ignorarlo cuando ya no sirve a nuestro desarrollo, con... Mucho respeto, jamás enfurezcas, no tiene sentido autodestruirte, comprometer la salud, arriesgarse a un infarto, arriesgarse a un accidente cardiovascular, arriesgarse a pensamientos negativos que jodan tu salud mental, por tonterías que se resuelven, tarde o temprano, más bien.